A ustedes las gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial del desarrollo del arte y la cultura en San Francisco de Macorís. Nosotros continuamos con más. Muchísimas gracias por seguir en sintonía eh, con nosotros aquí celebrando esta gran fiesta. Estos 243 años de historia, 243 años expresándose, la gente manifestándose. Eh, desde 1778 estamos aquí, ¿verdad? Que se conforma esta comunidad primero y luego esta ciudad. Han pasado muchos años y como decía eh, Yeye, bueno, la gente siempre hace arte, siempre hace y siempre ha hecho arte, y ese hacer eh, de la vida diaria que también se convierte en, en, en manifestaciones tradicionales, pues el hombre hace arte y hace cultura permanentemente. Yeye -ye o Saúl, o ambos, ¿desde cuándo podemos nosotros decir que en esta ciudad se registran, o son, más o menos se tiene registrado que se empiezan a hacer manifestaciones que ya se entiende que son parte de nuestra cultura, manifestaciones tanto de las tradicionales como también la parte artística. Mira, eso desde todo es un punto de vista desde el Estado. O sea, eh, decía Foucault que un Archivo General de la Nación es una voluntad clasificadora de hechos, o sea, el poder interviene y clasificar. Y lamentablemente eh, no existen, claro que se sea cultura y se música antes de esto, de lo que, lo que, que podría llamarse el esplendor colectivo de la ciudad de San Francisco. Que está vinculado a dos momentos clave. A un momento de esplendor económico, porque no solamente fue la danza de los millones con la producción azucarera en San Pedro de Macorís sino la explosión de la producción del cacao. Aquí, en esta zona de donde hay riqueza económica, hay riqueza cultural. Y eso, eso es un determinismo económico hasta el punto de vista marxista. o sea a, a finales de mil, en el 1870 es que se tiene conciencia que comienzan a hacerse las primeras plantaciones de cacao aquí en esta zona eh, principalmente en lo que se llamó el Triángulo Moca-Vega-San Francisco un triángulo que formaba que comienzan a sembrarse en todas las cordilleras entre ternal, cacao y café pero todavía en, a finales del siglo, siglo XIX todavía aquí no había la producción necesaria para convertirse en, en una zona exportadora de cacao lo que se producían eran quintales, 300, 400 quintales que de los registros. Eso lo, eso es son documentos dados por por Framuja Pons. Pero en el siglo, en el 1917, de 13, 15 tonelada, eh, quintales, pasamos a 300 toneladas de producción de, de esta zona del triángulo de exportación. Y eso produce un esplendor en la riqueza en San Francisco. Y otro elemento que viene con un elemento de comunicación es el tren. Aquí se forma el tren en 1895 y eso va conformando que todas las compañías de teatro, de arte, de música que tenían un eje, Puerto Plata, eh, Santo Domingo y San Francisco, cruzaban por aquí. O sea, aquí por ejemplo, y comienzan a fundarse los teatros, se funde el Teatro Carmelita. Y cuentan la, la, la tradición, testimonios como Don Genguito Cruz en su libro de Memoria de la Ciudad, que tú caminabas por las calles del principio del siglo 1910 y tú oías por las calles de San Francisco y el centro de la ciudad las jovencitas tocando piano, porque era un símbolo de la burguesía, tocar bien el piano. Pero se forman filarmónicas, se forman orquestas, la primera sinfónica. Viene a, eh, eh, a Paricio, Emilio de Paricio viene de España, que es el fundador del Teatro Dominicano, el cual el Teatro Topía ganó el primer premio de, del Festival, va a ir la, la promoción de Emilio de Paricio. Emilio de Paricio, en vez de ir a Santo Domingo, viene aquí a Santo Domingo, donde la señora Laura, eh, la tía de Machacho, la mamá de Machacho que tenía un colegio y una escuela. Aurora Borrell. Aurora Borrell. Él se hospeda aquí en San Francisco de Macorís y forma una pequeña compañía de teatro, primero con la Compañía Nacional de Teatro en, San, en, en Santo Domingo. Pero además le vas añadiendo la música, ahí comienzan a aparecer los grandes artistas y aquí hay una escuadena de música eh, con altísima calidad que lo diría, lo diría Don Fello Pimentel. Y es decir, aquí se escriben sinfonías, música clásica música dominicana. Aquí nace Manuel Simó, lo que será uno de los grandes compositores de la música de la orquestación sinfónica y también de música contemporánea de vanguardia. Aquí se forman los talentos en esa época como un Iván Tobar, que es una la gloria, nivel universal de la cultura del surrealismo. Pero se forman también Gaspar Mario Cruz, escultores. Te estoy diciendo que esa gran tradición, ese esplendor se comienza a partir del año 17, lo que se llamó en el, en el, en el mundo los, los años 20 es loco, que después de la Segunda, Primera Guerra Mundial y después de la pandemia de la vida española, ojalá que se presente lo mismo aquí después de la pandemia, hubo un esplendor de la gente, de la fiesta y de la actividades de un renacimiento. O sea, yo ubico en el principio del siglo XX como momento de mayor expresión colectivo culturalmente en la ciudad de San Francisco. Así es, y hay un hecho que marcó la acción tradicional en términos de acciones folclóricas en San Francisco de Macorís y fue el magnicidio de 1899 en Moca. Sucede que Ramón Cáceres y Jacobito de Lara eh, eh, asesinan a Ulises Heróx, Lilith, en Moca. Eh, aquí se celebraba otra manifestación eh, de patrón que no era Santa Ana, era San Francisco. Entonces, la muerte de Lilith a mano de Cáceres y de Jacobito, a finales ya del siglo XIX, trajo como consecuencia una algarabía colectiva en este pueblo. Y todo el mundo, en vez de lamentar, como lamentó la muerte, por ejemplo, reciente Johnny Ventura, lo que hizo fue celebrar. Y justamente fue un 26 de julio de 1899 que asesinan a Ulises Erox. Y ese día es el día de nuestra patrona. Entonces, de ahí en adelante comienza a manifestarse esa celebración como patrona de San Francisco de Macorís Y entonces con ella vienen un sinnúmero de tradiciones. Por ejemplo, comenzaron a llegar desde el Guineal, de la Bajada, del Cercado, todos esos sitios, paleros, al, a lo que no, no era Parque Duarte, tenía otro nombre hasta ese momento. Sin embargo, este esa tradición se hizo fuerte entonces también llegaron las cabalgatas, bueno, eh, la manifestación, por ejemplo, eh, de, de, de, de transporte cultural que trajo el tren como llegué, acaba muy lúcidamente de decirlo. Entonces ya las eh, la cabalgatas y los, las comadronas que venían de los lugares, los santeros que venían de los lugares, se aglomeraron todo en un lugar en el centro de la ciudad. Y se comenzaba a celebrar. Se dice, según el chino Ferreira, que el centro no era donde está el Parque Guateval hoy, sino la calle ancha, que después fue calle ancha, pero ese era el centro porque dividía la ciudad. Y ahí entonces se comenzaron a hacer un sinnúmero de juegos populares. La iglesia católica, que siempre ha estado presente eh, muy de lleno en las acciones de este país, y este no fue la excepción, comenzaron con. Un, con también a manifestarse al lado del pueblo. Entonces ahí se da algo interesante del sincretismo. O sea, cuando venían las comadronas, las santeras, las señoras que bautizaban, las señoras que quitaban el mal de ojo, a celebrar por la muerte del Iriz, el nombre del día de Santa Ana y la Iglesia Católica también hace lo mismo. Entonces se da el, la, la primera manifestación de sincretismo en el orden de religiosidad popular aquí en San Francisco de no, Macorís. Se conjugan Se esas dos Y comienza entonces de una manera mm. extraordinaria hasta después de esos años que por un lado estaban la, la, las artes eh, formales, como el compadre Yeye acaba de decir, y entonces por otro lado estaba la popular y la religiosidad popular. Bueno, hasta así que nosotros tenemos eh, gente interesante que mezclaron un momento dado la ciencia con la creencia popular. Por ejemplo, aquí tuvimos un médico que, que, que estaba eh, ubicado en la calle Villín, casi esquina 27 de febrero, el doctor Villín. Sí, yo, yo yo consultaba, yo bueno, iba, pues a mí Dr. me Bidín llevaba. Por un lado, sí. Era un científico, porque sí, era sí. médico científico, pero por otro lado también era un naturalista. Yo recuerdo de, ese aparato de metal uh, plateado que con el que él le colocaba. Yo cuando iba a consultar, que era niño, recuerdo. Ponía uno en la. No, no, no sí, sé cómo sí, se sí, llama. Sí, sí. Entonces, todo eso forma parte. <ríe> interesante, es sí. Interesante, muy interesantísimo. Pero además, hoy mismo, todo el mundo dice: ¿Por dónde tú vives? Lo que viene por ese lado. Por la entrada de Minguita. Uh -huh. Minguita fue una gran curandera de esta zona que forma parte de todo. Claro, no desde no de, de esa época, de 1899, que estoy hablando ya en la secuencia de los años pero también incluso todavía dentro de esas tradicionales mujeres, damas que tienen ese don de poder santiguar y de poder curar nosotros conocemos una por ejemplo Doña Fella la mamá de Juan Carabé sí. la viuda de Don Rubén Santos el músico y carnavalero franco-motorizano que nos llegó enriquecido desde Salcedo ella es antigua, el padre Job. Y se el mar de ojo, y se antigua la culebrilla. ¿todavía? todo ese tipo de cosas, de manifestaciones, vienen consigo a partir de esa celebración. Y hoy, en vez de celebrar las patronales de San Francisco, celebramos las patronales de Santa Ana. Desde ahí. <ríe> bueno, mucha historia que contar en estos 243 años. Y es interesante, Saúl y pero se van esos momentos que muchos no nos imaginamos. No nos imaginamos cómo, cómo llegan tantas cosas aquí, cómo se dan. El caso, por ejemplo, que decía Yeye, cómo llegan las artes, tienen que ver con ese desarrollo desde la parte agrícola, luego con ese tránsito ese verdad que, que hacía el tren cuando transitaba por ahí. Cuando esto era ruta, cómo llegaron cosas, cómo llegaron grandes maestros, Emilio Aparicio, y cómo las fiestas de Santa Ana, las que conocemos hoy, que se han desvirtuado, eh, el origen tan interesante, una fiesta de la, de la libertad, eh, liberarse del de, de, de primer dictador del de, de país y, y, de, y de, de aquí, de toda esta zona, de esta parte de América. Una fiesta de libertad y una fiesta también de la espiritualidad, cómo se juntan y cómo crean algo tan rico, que es una fiesta patronal, una de las fiestas más importantes que tiene el, el, el pueblo, porque es una fiesta que integra a todos, así como es el carnaval. Bien, a partir, bueno, en, en todo este desarrollo que hemos tenido en estos 243 años y ya mencionábamos, eh, mencionaba Yeye, eh, maestros que vinieron aquí y personas que, que se han desarrollado y que de, de, a nivel nacional e internacional. Pero, ¿quién, ¿quiénes más podemos nosotros señalar en cuestiones de, de las artes eh, que podemos decir que son de las personas luces nuestras que han brillado tanto aquí, en, en esta ciudad, en el país, como, como fuera, que lo han hecho y que están ahora. ¿A quiénes podemos nosotros mencionar? Te voy a empezar de, la, de las áreas fundamentalmente mías, desde de, el teatro. o sea, eh, eh, Aquí ha brillado con muchas luces de individualidades aún desde el olvido y el, y, el, y el no prestar la atención desde el poder, desde cuando existe un ministerio al ejercicio cultural y al ejercicio artístico de los artistas de San Francisco de Macorís, aquí siempre ha brillado con muchísima luz los talentos individuales, los creadores individuales, los creadores de sentidos individuales. Te puedo citar desde el área de teatro, uh, por ejemplo, el, el, el, el nombre que más me llega y la experiencia eh, marcadora en el teatro dominicano en un punto, que es el teatro del arte de San Francisco de Macorís, que genera una nueva manera de hacer una, una, una, una, una primera grupo de teatro con pretensiones de rigor, que fue el grupo de teatro del arte que lo dirigió eh, Ramés Polanco y creó una primera sala de teatro, una compañía con una sala de teatro en la calle de La Cruz en los luminosos años ochentas. Y además su formación es uno de los directores más respetados del país, es el único académicamente hablado que ha tenido un doctorado en el teatro y además es un gran dramaturgo, que ahora fue precisamente sale a publicar un libro, de un cruce de novela y teatro. Pero no solamente otro. otros momentos para no ir refiriendo individuales y acciones colectivas, otro gran momento en el cual creo que Radamés Polanco con, eh, participa también en el nacimiento del ballet folclórico del Curne que creo que tú formabas parte de ahí, creo que fue Radamés el que conformó ese este grupo. El grupo de folclórico, el grupo de ustedes, ¿verdad? Que tú estás bojado parte del ballet folclórico, Raúl. El ballet folclórico del Cune es un momento importante en la cultura y en el arte de San Francisco de Macorís. Luego, en la, en la literatura, en la poesía, Cayo Claudio Espinal, eh, Man, eh, Noé Sayas en la narrativa y también en la poesía, en la música desde Manuel Simón, que ya lo cité, hasta más jóvenes habla de Ortega con un quemado, un fenómeno de esplendor de la cultura, de colectiva y de individuos. O sea, a uh -huh. mí me parece que en cada momento de nuestro fluir, de la década del siglo XX y siglo XXI, San Francisco a, a, Macorís, a pesar del olvido y el no prestarle la atención, el eh, Teatro Utopía, que ganó, eh, va, va a hablar de, lo, de, de nosotros mismos, que ganó varios premios, premios de teatro y premios de carnaval, son grupos y colectivos, y el Teatro del Curne y el Teatro de la Nordestana, que como van conformando una expresión artística creando un sentido. Hay una época muy interesante en la vida cultural de San Francisco de Macorís y fue la respuesta que se le dio a los oprobiosos 12 años de dictadura intelectual de Joaquín Balaguer desde el 66 hasta el 78, 1966 1988. y fue una respuesta que salió desde el movimiento cultural de los clubes aquí había una fuerte asociación de clubes culturales en esa época, en donde después también fue asociada a la Federación Dominicana de Clubes Culturales y a la Federación Dominicana de Arte y Cultura, que todavía hoy que funciona, todavía, sí. dirigida por Pedro Julio Quesada, que tiene toda la vida ahí, tremendo trabajador, pero hubo un, una época de esplendor y de respuesta a, a, a esa dictadura intelectual que tenía Balaguer. Porque aquí surgieron grandes movimientos clubísticos que trajeron grandes acciones lúdicas y artísticas, culturales. Por ejemplo, el Club Santa Ana, que fue el club donde yo me formé, cuyo líder y de los que llegó unos meses después, no fue de los fundadores, el hoy doctor Francisco Antonio Francisco Trinidad Paquico, que fue un gran líder clubístico y que formó una compañía cultural llamada llamada Compañía Cultural Adacaona. En esa compañía cultural, en el Club Santa Ana, había grupo de poesía coreada, rondalla, grupo de teatro, grupo de comedia y grupo de baile folclórico, del cual yo salí. ¿Sabes, Saúl? Eh, perdona que te, que te interrumpa. Eso, ese es un tema que, que quisiéramos desarrollarlo porque es interesante eh, la labor que se hizo eh, en esos años y que hicieron esos clubes, de lo cual yo no apenas empezaba a, eh, a caminar, a dar paso, pero conozco muchas personas que fueron producto de eso, de, de, de, de ese momento de, de mucho brillo eh, en, la, en la, la comunidad, en los barrios, que es bueno eh, que tú nos lo cuentes. Y ella también que conoció ese momento y que sería bueno al momento de ustedes contarlo que se puedan retomar como referente en un momento ahora que tanto lo necesitamos y que tanto hace falta que vuelvan a hacerse esas sesiones de la comunidad de los barrios. Eso lo vamos a hacer desde la pausa. Eh, cuando volvamos, verdad cuando estemos aquí de regreso, eh, seguiremos hablando de este momento maravilloso de lo que es la, la, la historia de San Francisco de Macorís de las manif manifestaciones artísticas y culturales.